Bueno, buen día. Disculpen la demora. Eh, vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a hacer un repasito de lo que son lo, los lenguajes, los autómatas. Eh, vamos a, a, a tratar de ver cómo se determiniza un autómata no determinista, es decir, cómo encontrar un autómata no, eh, eh, determinista que tenga el mismo lenguaje que uno no determinista vamos a generalizar un poquitito poniéndonos autómatas nuevos y vamos a ver eso también cómo se determiniza. Bien. Bueno, entonces, ¿qué era un lenguaje? Para definir el lenguaje necesitamos definir alfabeto. Y un alfabeto es cualquier conjunto finito, puede ser nuestro alfabeto. Le llamamos sigma los alfabetos generalmente. Y ahí tenemos varios sinónimos, de palabras, strings, cadenas, eh, son un conjunto sigma estrella definido a partir del de conjunto del de este, alfabeto y lo definimos conviene verlo recursivamente. Bien, entonces finalmente un lenguaje es cualquier subconjunto de sigma estrella, no de sigma. Sigma estrella, vamos a corregir esto. Me molesta que esté mal esto, esto es cualquier subconjunto de sig de, de sigma estrecha bien va a demorar porque este bueno entonces y, y veamos un ejemplo de automata finito era este el que habíamos trabajado la vez pasada hay algo que no me está gustando acá también perdonen que había decidido cambiar las letras mayúsculas por minúsculas, ¿sí? este, porque no me gustaba P, eh, P e i mayúscula acá y este no me di cuenta de eso. Bien y este es el autómata que <coughs> No habíamos visto a la vez pasada que esencialmente decidía paridad de eh, del de string que recibía. Si ¿Sí? se ingresa por acá, este es el estado inicial. El conjunto de estados es eh, P e I. Se ve que no se cambió el, todo lo, todos los P y todos los I. Porque quería con minúscula. Perdón. ¿eh? Bien. El conjunto de estados está formado por. P e I. las transiciones son la función que está determinada por las flechitas, dado un estado, por ejemplo, P, y una, y una letra del alfabeto, 0, entonces el resultado de esa transición es P. ¿Sí? La transición está denotada acá por la flechita, ¿sí? y el conjunto de estados, este... Y acá hay una descripción que la voy a dar. Y habíamos dicho que esencialmente esto tenía, era un autómata finito, era como un core y cero RAM. No, no, no puede recordar nada. Lo único que puede recordar es su estado interno. ¿Sí? Todo autómata tiene un alfabeto asociado, en este caso el alfabeto es del 01 y tiene un lenguaje aceptado. ¿Sí? Hay un conjunto de, de palabras que son las que aceptan. Y eso está determinado por las palabras que son consumidas, y terminan en un estado final, de los que hemos determinado que son los finales, ¿sí? Entonces, el conjunto de estados, habíamos dicho, es PI, el alfabeto 01, la, la transición es esta flechita, eh, el estado inicial es P en este caso, y el conjunto de estados finales es I, o sea, acepta las palabras que cuando son consumidas llegan a el estado I, y no otras. Por ejemplo, la palabra que consiste de tres unos, primero pasa de P a I, por esta transición, de I a P, y luego, luego nuevamente de P a I, y entonces es aceptada. Y habíamos demostrado que el lenguaje aceptado por este autómata era el de las palabras con una cantidad de imparo de unos. Bien. Eh, entonces, hacemos un... Un repasito de nuevo de esto, pero vamos a introducir una notación, aprovechando. Para definir es exactamente, formalmente, el lenguaje aceptado, nos convenía tener una extensión de la funciones de transición que no solo tome letras, sino que tome palabras. ¿Eh? Toma un estado, una palabra, y nos explica cómo se consume esa palabra y en qué estado terminamos después de consumir esa palabra. Hay una definición recursiva, la que efectivamente usamos en la prueba era esta, se puede hacer recursión del otro lado, o sea, sacando la primera letra. Y ahora lo que quiero introducir es notación para esto. Para esta transición que ahora come palabras, que tiene otro tipo, voy a utilizar una flecha gorda, este como un implica largo, que también, ojo, eh, usualmente en el apunte y en el práctico, se está usando también la flecha simple para esto. No hay problema. Este, pero yo quise mantener, para, esta, para este teórico, mantener una distinción para que esté claro cuál es el tipado. Bien. Entonces, esta, la función de transición extendida a palabras se corresponde con esta relación ¿sí? de la flecha gorda. No hacer nada, no me consume nada, entonces tengo una transición eh, de, de cualquier estado en sí mismo, eh, eh, puedo quedarme sin consumir nada. Este, eh, como ir a un bar a charlar sin plata, entonces me quedo en el mismo lugar sin consumir. Ahora, si quisiera, si tengo una palabra que al menos tiene eh, la letra X, entonces primero tengo, tengo que consumir todo beta, y llegué a algún estado, y después hago una transición X al estado Q', que es el, el final de la transición. ¿sí? Este R que existe es el resultado de haber consumido eh, la palabra beta. ¿sí? En el caso determinista, ¿sí? esta relación que estoy definiendo, que podríamos estar definiendo como la menor relación tal que contiene que cuando pongo arriba la, la cadena epsilon tiene exactamente los pares de la forma qq, y cuando pongo una cadena de, un, de una longitud más se define de esta manera. Eh, esto es la misma definición, es una, una presentación alternativa de esta delta sombrero, es lo, es lo mismo. Y como tal, como la autómata determinista, y para cada estado y cada letra hay un único estado nuevo al cual llego, eh, lo mismo pasa con la delta sombrero. Para cualquier estado y cualquier eh, cadena, string, tengo un único, o sea, eh, queda completamente determinado, determinado a cuál estado llego. O sea que para cada Q, y para cada cadena que ponga acá arriba, beta x, en este caso, existe un único Q', porque estamos en el mundo determinista, porque para cada letra hay exactamente un, un estado posible. Y el lenguaje aceptado, ahora lo puedo describir usando esta flecha gorda, entonces son todas las palabras tales que, desde que el estado inicial consumiendo la palabra alfa, llevo a algún estado Q' que está en el conjunto de estado final. ¿Sí? Esto es exactamente la misma definición que dimos la vez pasada, y que leyéndolo, lo que estaría diciendo es que delta sombrero de Q0, eh, coma alfa, pertenece a F. Es otra forma de escribirlo. Es ligeramente más complicada, pero es mucho más conveniente por lo que vamos a ver a continuación. Entonces, seguimos en el repaso. Ahora bien con las letritas bien puestas. Entonces, delta sombrero, si le hago consumir eh, 00101, 0, 1, me va a dar P. ¿Por qué? Porque de P hay una transición 0 a P, e insisto, o sea, do, hago dos observaciones. Esta notación, ¿sí? P flechita simple 0P, es otra manera de escribir que delta de P, 0 es P. Así que hay un único P acá de este lado. ¿eh? De P tengo una transición 0 a P, o sea, viajo de P por 0, otra vez por 0, ahora sigo por 1 a un I, por 0 me quedo en I, y después por 1 vuelvo a p entonces esto es por definición de la flecha gorda me, me, me dice que p tiene transición con flecha gorda 00101 0 1 con ese string hasta p y en particular decidimos de, deducimos que eh, esta, esta palabra alfa no es aceptada por el lenguaje por, por la automata ¿sí? Eh, porque llega a un estado que no es final. Los finales, el, el conjunto de estados finales era el singulete I, en este caso. Bueno, entonces, hemos introducido esta notación flecha gorda, haciendo este repaso de los automata finitos deterministas. La sigla DFA corresponde al nombre en inglés, eh, Deterministic Finite Automaton, este. Y ahora pasamos a los no deterministas. Habíamos dicho que esencialmente lo que cambiaba es que había un menú de opciones para la siguiente transición. O sea, lo que cambiaba esencialmente la presentación era el tipo de la función delta, que ahora ya no me da un estado, sino un menú posible de estados que podría ser vacío. ¿Sí? Con ella podemos definir también la función extendida que toma un conjunto, un estado, una palabra, y me da el conjunto de estados posibles que puedo haber llegado consumiendo esa palabra. La definición era bastante más complicadista por el hecho de que hay conjuntos involucrados. Consumir nada me dice que me puedo quedar en el mismo lugar. Y consumir beta X quiere decir que primero hago consumo beta, eso me va a dar un menú de posibilidades para el estado que, en el que quedo después de consumir beta. Y para cada una de esas posibilidades puedo ver las posibilidades de hacer X a partir de ese estado nuevo R que tengo acá. Entonces, junto todas a esa posibilidad y esas son las posibilidades después de haber consumido beta. Pero esto con la presentación relacional es como mucho más cómodo. Entonces, de Q puedo hacer eh, la, la, transición, la transición con una cadena epsilon, con la cadena vacía, me da Q. Y ahora, ¿cuándo? de Q puedo hacer una transición beta X a Q'. Es exactamente lo mismo. Si existe un R, tal que de Q por beta puedo llegar a R, alguna de las posibilidades de haber consumido beta, si hay alguna, y luego hay alguna posibilidad de ir de R a Q'. La definición del lado derecho es la misma que teníamos antes, pero la gran diferencia es que ahora ya no es más unívoca la relación. ¿sí? De Q, dada Q y dada beta X, podrían haber muchas Q' a las cuales están relacionadas, que pueda hacer la transición. ¿sí? Acá también la, la flecha simple, que está codificando la, la delta, tampoco es unívoca. Dado un R, podría haber varios Q' desde lo, a los cuales puedo llegar haciendo una transición X, o podría no haber ninguno. Entonces, y el lenguaje, ahora, ahora ya se aprecia la, la, la ventaja de lo que tenía en la expresión anterior, porque ahora el lenguaje aceptado es el mismo. La definición es exactamente lo mismo. son todas Pedro, las sí. Acá se me está yendo de las manos. Una cuestión entre delta y delta sombrero. Bien, a ver, voy a ver la, la, la consulta. Bien. La última pregunta, me fijo. ¿Sería el caso de la base de algunos en ese sombrero? A ver, ¿podés repetir la pregunta, la pregunta más, más relevante, Matías? O entonces, sea, la pregunta original era en el, en el caso anterior de determinista, ¿por qué aparecía un delta sin sombrero en la definición recursiva? A ver, bueno, voy a volver ahí, voy a volver. Acá, esta de acá. Ajá. Bueno, entonces, veamos acá, hagamos el ejemplo de, eh, de analicemos este ejemplito. Yo ahora quiero saber, lo, lo voy a hacer en la pizarra, quizás, lo voy a hacer en la pizarra. Este, si ustedes pueden pinchar ahí para que lo vean. Bueno, entonces tenemos P. Y ya que tenemos así, C. Este. ¿Sí? Y este es estado final. Y entonces, la pregunta es, por ejemplo, ¿cuánto es delta sombrero de eh, P, 0,1? ¿Cuánto es eso? Y bueno, eso quiere decir que yo tengo que, acá, esto es mi beta, y esta es mi X. ¿Sí? Entonces, yo puedo calcular delta sombrero de delta sombrero de P, la string 0. ¿Sí? Créeme que eso lo hicimos, Entonces y eso me da P. Y ahora, con esto, me quiero calcular cuánto es delta sombrero de esta más larga pero ahora tengo X, tengo un string, tengo un carácter acá. ¿Sí? Entonces la función que corresponde, ahora tengo un estado, tengo un estado, que consumió, tengo un estado, luego de haber arrancado en P y consumir este string de longitud 1, ¿sí? y tengo un carácter nuevo, que es el 1, entonces ya por el tipo nomás, ya, ya me, me dice que acá tengo que consumir, acá tengo, si tengo un estado y tengo una letra, entonces la función con el tipo adecuado es delta, delta me dice que si estoy parado en este estado, y viene una letra 1, eh, voy a caer en el estado 20, No sé si eso aclara un poquito el panorama. Valver. Bueno, cualquier cosa después podemos seguir un ratito en el recreo. Bien. Continuamos entonces. Habíamos quedado en la definición del lenguaje aceptado que... Con esta definición, usando la relación, la relación de transición general, es la misma definición que antes. ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando una palabra es aceptada, cuando arranco del estado inicial y hay alguna manera de llegar a un estado final. Porque de hecho, esta flecha de está está codificando el... El, el haber alguna manera. Uy, ¿qué pasó? No sé. Bueno, pero me sirve ya la repetición para ver que la definición es exactamente la misma. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de automata muy fácil, eh, no determinista. ¿Eh? Fijémonos que Q0... Cuando consume un 1, hay una única opción, que es caer de vuelta en sí mismo. Pero cuando llega un 0, tiene dos opciones, o quedarse acá en Q0, o bien irse a Q1. Y Q1 no tiene, no hace nada. Se clava ahí ese deadlock, cuando no, no acepta ningún carácter más. Entonces acá podemos ver que la delta sombrero, eh, ¿cómo funciona para la palabra 0,1? Delta sombrero 0,1 me da el singulete Q0. ¿Por qué? Porque puedo hacer una transición con 0, puedo hacer una transición a Q0 y a Q1. Y después, cuando viene el 1, el Q1 ya no puede hacer más nada, así que este camino se murió. Y de Q0 sí puede hacer un 1 a Q0. Así que la única posibilidad para un estado alcanzado después de consumir 0,1 es Q0. Es la única opción. Eh, si ustedes escriben con la definición esta que acabo de poner acá, donde flechita simple significa que Q' pertenece a delta Rx... Entonces, esto le va, le, le va a dar exactamente esto. Vale. Entonces, con eso terminamos el repaso de los autómatas finitos no deterministas. Ahora, la habíamos dejado enunciado la vez pasada este teorema que dice que, dado un autómata no determinista, siempre existe un determinista que tiene el mismo lenguaje. ¿Sí? Eh, ni siquiera me preocupo en enunciar la, la, la vuelta, de hecho, que para todo determinista hay uno no determinista porque esencialmente es trivial, es tomar singuletes. Eh, pero la interesante, la implicación interesante es la que está enunciada y eh, este, vamos a ver cuál es el algoritmo para obtener ese autómata determinista a partir de un no determinista. Ahora vamos a ver sobre el algoritmo, porque más adelante en la clase vamos a probar un teorema más fuerte. Lo vamos a probar el teorema, un teorema que va a ser esencialmente más fuerte. Pero ahora para el caso, eh, acotado este, vamos a ver el algoritmo y veamos que este, nos vamos a convencer de un funciona. Bien, y la prueba... Nuevamente recuperar la idea que habíamos dicho de, de usar fuerza bruta. Porque como hay posibilidad hay que considerar posibilidades ¿sí? donde están expresadas todas las posibilidades en partes de X. O sea, es la exponencial esta. ¿Sí? Todas las posibilidades. En cada momento, cada transición me da un conjunto de posibilidades, entonces pasemos todos conjuntos. Entonces. La estrategia de fuerza bruta que es bastante natural es el conjunto de estados nuevos va a ser las partes, el, conju el, el conjunto de todos los subconjuntos del conjunto de estado anterior, ¿sí? partes de Q. El alfabeto es el mismo, eh, las transiciones tengo que decirlas, el estado inicial tiene que ser un conjunto, porque ahora... Todo esta, todos los elementos de acá son conjuntos. Entonces tiene que ser un conjunto, y el conjunto va a ser el singulete que tiene como único elemento al estado inicial de antes, y, el, y la familia de estados finales va a ser una familia de conjuntos, porque los estados ahora son conjuntos, le llamo F caligráfica, y son todos los conjuntos de estados que tienen algún estado final. Esos van a ser los estados finales de este nuevo automata A'. Finalmente, la transición es la unión de todas las posibilidades que tenía para hacer desde X, del conjunto X. O sea, tengo un conjunto de estados del automata original, y ese conjunto de estados es ahora un estado del automata nuevo. ¿Sí? X grande, X mayúscula, es un subconjunto de Q. Por, e, por lo tanto, es un elemento de este conjunto de estados. De este conjunto, que es un elemento del conjunto de estados nuevos, y tengo bien una letra A, y entonces, ¿a dónde voy a transitar? Entonces, ahora uso la estructura del automata anterior. Me fijo todos los estados que están en X. Esas son las posibilidades que ya... Explore. Y ahora me viene una letra A. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me, fijarme, para cada una de estas posibilidades, me fijo cuál es, cuál es el menú de posibilidades de hacer transición en el automóvil original, y las junto todas. ¿eh? Con la unión. Dicho de otra manera, la transición desde X a partir de A, me da el conjunto de todos los estados que son alcanzables en el autómata original con una transición desde algún estado de, de, que pertenezca a X. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo de eso, así que voy a dejar de, de compartir. Bien. Vamos a borrar la pizarra. Si encuentro el borrador, acá está. Ah, bueno, es este, justamente este automático el que tengo. Ah, no, no, no es este. Automático que tengo. Que Bien, el automata que teníamos, que, con el cual quería el ejemplito muy simple este, tengo acá eh, Q0, puede hacer 0,1, si no puede hacer un 0, llegar a Q1 y terminar ahí. Me parece que era ese el automata. Sí. Entonces les recomiendo que ustedes vean La primera la, la, la tengan cerca Entonces el conjunto de estados De A Este es A Y ahora A' Tiene Como conjunto de estados a partes de Q ¿Sí? Entonces Y vamos a listar acá partes de Q Tengo eh, vacío, Q0, Q1 y Q0 Q1. Esta es partes. ¿sí? Tengo el, el, el lenguaje, el alfabeto es de 01. Después tengo la transición. Eh, el estado inicial es esto. Y el conjunto de estados finales son todos los que tienen al menos un estado, son todos los elementos de acá que tienen algún estado inicial. Entonces, eh, entonces F tiene el estado final eh, el Q1, entonces los elementos de acá, los estados de acá que tienen, q 1 son estos dos. Bien. Entonces ahora la delta. Hay que determinar delta, la transición. Y determinar la, la, el, la transiciones es esencialmente hacer el dibujito. Entonces vamos a poner acá eh, los estados nuevos. Tengo acá el singulete Q0, es el estado inicial. Acá tengo Q0, Q1. Este es final. Q1 dijimos que también es final. Y acá tengo el estado vacío. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo van a ser las transiciones? Las transiciones decían que tengo que tomar para cada elemento del autómata nuevo, que va a ser un conjunto, me fijo todas las transiciones posibles eh, desde elementos del conjunto que tengo en A. Entonces, desde el conjunto singulete Q0, ¿A dónde puedo llegar con una transición, eh, por ejemplo, 0? De Q0 puedo llegar con 0 a Q0 y a Q1. Entonces, con 0 puedo ir a este conjunto. Entonces, con 0 puedo ir a este conjunto. Hay, hay que tener cuidado acá, hago una observación, hay que tener cuidado en este, no poner la flecha 0 acá también, porque uno capaz que dice, se podría confundir y dice, ah, de Q0 puedo hacer la transición a Q1, entonces la, pongo una flecha de acá, pero ahí ya, ya realmente la, la patinamos, porque entonces ya no voy a obtener más un, un NFA, un DFA determinista Porque de, de este estado estarían saliendo dos flechas ceros Y justamente lo que quiero es tener exactamente una flecha con cada este, letra eh, y, y por eso estamos trabajando con conjuntos Para que todas las posibilidades estén concentradas en un solo lugar Entonces todas las posibilidades de, de, de partir de Q0 están descritas acá Entonces esto no va acá Bien, Bien. entonces, eh, con Q0, ¿qué se puede hacer con un 1? Con un 1 un solo puedo ir a Q0, entonces el conjunto de todos los que, lo que puedo transitar usando un 1 es el Q0. Entonces esto hace así. Bien. Eh, bueno, entonces continuemos De Q1 ¿Cuál es el conjunto De todos los estados A los, a los que puedo llegar A partir de Q1 Haciendo una transición 0? Y me fijo acá Y nada, es el conjunto vacío Ah, justamente El conjunto vacío Haciendo una transición 0. Desde Q1, ¿cuál es el conjunto al cual puedo llegar? A nada, al conjunto vacío. Y con la 1 también. ¿Sí? Y del vacío, para todos los estados que estén acá, ¿a dónde puedo llegar? Y como acá no hay nada, haciendo 0, llego acá, y haciendo 1, llego acá. Me falta solamente analizar este estado, y ahora, de este conjunto de estados qué puedo hacer. ¿Sí? De Q1 no tengo nada para hacer, así que de acá no puedo hacer nada. Y de acá, de Q0, son las mismas posibilidades que describe acá. ¿Sí? Entonces, con 0, desde acá, con 0, puedo salir de acá y llegar a estas dos posibilidades, Y con el 1, de acá no puedo hacer nada, y de acá puedo hacer un 1. Solamente a Q0. Y entonces, esa es la versión determinista de este autómata no determinista. ¿sí? Si no, nos fijamos, no hace falta fijarse muy fuerte para darse cuenta que las palabras aceptadas por este autómata son las que terminan en 0. ¿Sí? Puedo, puedo girar acá todo lo que quiera Y a, aceptar cualquier palabra cualquier, El lenguaje de este estado son todas las palabras Pero luego estoy obligado a hacer un cero más Para llegar al estado final eh, Y bueno, veamos acá este automata Cuáles son las palabras aceptadas Es más difícil, es un lindo ejercicio Pero debería Cumplir con lo mismo. Digamos cualquier palabra, a ver. Eh, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Entonces, ¿cómo funcionaría en este automata? Ver, 0, 1, 0, 0, 1, 0. ¿Aceptada? Bárbaro. Y, y justo antes, quedé acá, que no acepta. Así que, eh, con ese ejemplito anda. Eh, habría que probar que esto funciona. Bueno, nosotros vamos a hacer, al final de la, de la clase de hoy, vamos a probar un teorema que incluye este. Así que lo, lo vamos a probar al final de la clase. Notemos otra cosa. Esta parte no tiene ningún, ningún protagonismo, o sea, nada, ni protagonismo, no, no participa de, el, de las transiciones acá. Eh, y eso no está mal. Eso no está mal, no es, no es raro. Eh, lo que sí tenemos que lo que lo sí quisiera eh, notar es la importancia de este estado. Si, si uno quiere fabricar un autómata determinista que haga cosas y necesita tirar justamente a la basura alguna transición, entonces tener un estado así como vacío eh, es bastante útil. Entonces uno pone un estado vacío, todo lo que no le sirva lo tira ahí. Eh, así que bueno Esto también nos hace observar Que no hace falta Muchas veces no hace falta Todo partes Para obtener el comportamiento del NFA este, Y hay Y hay estrategias para minimizar Estos autómatos O sea, tratar de encontrar El menor autómata que acepte Cierto lenguaje Eso también hay, hay técnicas que Bueno, no la vamos a Ahora vamos a estudiar ahora, pero, pero eso existe. Bien, continuamos un ratito más. Bien, entonces lo que vimos es el, el algoritmo de cómo se determiniza un autómata finito no determinista. Eh, no, no demostramos por qué funciona, pero como adelante lo vamos a ver al final con un poco de suerte. Bien, entonces ahora pasamos al último tipo de autómatas eh, finitos que vamos a ver, que son los autómatas con movimientos eh, silenciosos, o movimientos épsilon. Y esencialmente son autómatas donde puede estar pasando algo sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Y cómo se va a implementar eso? Se va a implementar con una nueva función de transición nuevamente, generalizan esto, estos autómatas, generalizan a los NFA, a los no deterministas, así que el codominio acá de la, de la función de transición sigue siendo partes pero ahora no solo consumen, letras del alfabeto, sino que también consumen un épsilon. Que acá eh, conviene que lo piensen como si fuera una letra. ¿eh? Yo iba a cambiar este, esta letra por otra, pero me decidí a dejarlo para, para ser coherente con el libro. Y acá tenemos un ejemplo de automata eh, con movimientos silenciosos. Fíjense. En donde ven flechas con, con, las, este, con letras del alfabeto, está todo bien. Entonces, si estoy en Q y viene un 1, tengo dos opciones. Puedo transitar a Q mismo, quedarme ahí esencialmente y haber consumido el 1. El o transitar a F y, por ejemplo, aceptar. También si viene un 0, puedo ir a R. Pero ahora si estoy en F, podría moverme a, a, a R sin consumir nada. ¿Sí? Esa es la, la idea que implementan estos eh, autómatas con movimientos silenciosos. Son silenciosos porque, de hecho, hubo una transición adentro del autómata y yo no me di cuenta porque le di, le di un 1, arrancó en Q, le di un 1... Se movió a F y después se movió a R sin que yo me dé cuenta porque no le di más nada. Eh, incluso, incluso podría quedarme en el mismo lugar eh, y, y consumir un épsilon, por ejemplo, y, y, y hacer una transición épsilon. Por ejemplo, si yo estuviera en el estado inicial y acá pusiera un, un lazo con épsilon, sería realmente como. como uno, se, uno puede decir, no, bueno, no es nada eso. No, pero en realidad si uno piensa que cada, cada transición consume un pic de tiempo, digamos que yo, un milisegundo, entonces lo que voy a experimentar es que acá arrancó, y si me consume un epsilon acá, voy a ver que pasa tiempo y no, y no, no consume nada. Y pasa tiempo y tiempo y tiempo y se podría quedar para siempre ahí. Este, así que eso es un comportamiento que, que podría verse a nivel de tiempo, pero no me consume ninguna, ningún input. Este, entonces acá lo que tenemos es que el, el conjunto de las transiciones, para como habíamos dicho, para símbolos de input, o la, las letras normales, es lo que uno esperaría, así que el conjunto, dado Q y la letra 1, el conjunto de posibilidades es Q y F, pero ahora tenemos esta nueva posibilidad que dado un, dado un estado F y el símbolo Epsilon haga una transición, haya alguna posibilidad. También acá podemos definir la flecha gorda, pero acá la flecha Epsilon ya no va a ser solamente los pares de la forma que me quedo en el mismo lugar. ¿sí? O sea, siempre vale esto. La definición de esta flecha gorda quiere decir, eh, eh, siempre admite los pares FF. ¿eh? Pero también voy a tener la posibilidad de hacer una transición con una palabra epsilon Ahora epsilon acá, posta es una palabra, porque estoy poniendo encima de la flecha gorda, a R. ¿sí? Y entonces, defino ahora las transiciones estas generalizadas en los epsilon NFA, los lo autómatas con movimientos silenciosos, y entonces la defino así. De Q hay una transición consumiendo nada. Acá esta epsilon es la palabra vacía. A Q', sí, solo sí. O son iguales los dos estados, o bien hay una cantidad finita positiva de transiciones A de uno al otro, de transiciones etiquetadas con éxito. Esto estaría justificando la afirmación en rojo acá, de que de F, bueno, las dos. En el primer caso, es el caso en que son iguales, siempre que son iguales se da esta relación, y si no se da, cada vez que yo pueda caminar de F a éxito. No es cierto que haya flecha gorda de R a F, va en una sola dirección esto, ¿sí? no, no se da R flecha gorda de Epsilon a F, porque no, no puedo, no hay una transición, no me permite caminar, voy en una dirección, y después para beta X, tengo una palabra un poco más larga, entonces hay una transición que consume beta X de Q a Q', Sí, solo sí, y ahí la definimos inductivamente, me existen dos estados ahora. Uno, de Q voy consumiendo beta R, de R voy consumiendo XR', a y ahora puedo hacer un par, algunas transiciones más que no consuman nada. ¿Sí? Si pinchan un segundito en la pantalla en, en, la, en la pizarra, les hago un un ejemplito, este, no voy a dejar de compartir, pero si yo por ejemplo tengo esto, eh, y acá un epsilon, De Q0 a Q3 puedo caminar consumiendo solo X y aceptar. O sea, la única palabra aceptada es... Acá pongamos un, un, un símbolo tipo 1. Ahí está, un 1. El lenguaje aceptado de este autómata es la palabra, solamente la palabra que tiene un solo símbolo 1. ¿Sí? Eso quiere decir que puedo ir desde Q0 Hasta Q3 Consumiendo solo un 1 Pero si yo no hubiese puesto La, la, la última La última impl Implicación eh, Gorda acá con este epsilon No sería cierto con, este, con la definición si yo sacara esto No sería cierto que puedo hacer una transición Desde Q0 Hasta Q3 Consumiendo sí. solamente un 1 ¿Sí? Bien. Este... Entonces necesitamos eh, cubrirnos de que entre cada entre cada letra que consumimos entre cada par de letras que consumimos pueda haber transiciones mudas. Bien. Y tenemos esta propiedad, más o menos obvia, un poquito engorrosa, pero obvia, que es que podemos partir eh, palabras. Si de Q llego a Q' consumiendo alfa, beta, esto pasa si sí, solo si sí, hay un punto intermedio en el cual consumí alfa y a partir de ahí consumo beta para llegar al, al q'. ¿Sí? Esta es una propiedad que vamos a usar ahora a continuación para la, la prueba que sigue. Bien, eh, y finalmente eh, definimos el lenguaje, el lenguaje aceptado por un autómata con movimientos epsilon y felizmente es exactamente la misma, gracias a que usamos esta flecha gorda. Para definir eh, las transiciones. ¿sí? Esa es la definición del de, de lenguaje aceptado por el autómata. Y finalmente enuncio el, el teorema de determinización que va a valer para estos también: y es que para todo autómata finito no determinista con movimientos silenciosos, hay un autómata determinista que tiene, acepta exactamente el mismo lenguaje, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un corte hasta las 10 y 10, si les parece, y continuamos.